Por fin ha llegado la segunda parte de la guía que estamos dedicando al Big ¿no? El uso que podemos hacer eh, del Big y, bueno, como nos comentasteis en los comentarios, redundante pero así es, estamos trabajando hoy para acercaros eh, esta segunda parte. Tenemos una información potencial, es decir, de calidad, una información útil y además eh, destinado al público hispanohablante ...que hace trading en los mercados financieros. Es la magia que, no, que, que puede tener Internet, ¿no? Es la magia de poder irnos ahora rápidamente hasta Chile... ...y conocer a un profesional del sector, a Adam Ortiz... ...y vamos a hablar sobre el Vigua. Veremos que además que en Chile allí hay buen material, ¿eh? Hay grandes profesionales en la zona... Eh, la tierra roja, ¿no? también como en España, es esa tierra eh, que se identifica con el rojo, pero que allí no, no, no hablamos igual. En algunos momentos Adam. estamos conversando, ¿eh? Adam, en algunos momentos estamos conversando y, y allí hay pues, otra, otra terminología. Al terminar el primer contenido, a, a mí me dijo un chileno: eh, Estuvo la raja. Y yo le decía: ¿Qué es eso? O, o este contenido es la zorra. Y decía, pero ¿qué es esto? Vamos. <risa> en todo caso, esperamos que todos cacharon el uso del B-WAP. <risa> Está bien dicho claro. en chileno? Sí, sí. sí. Perfecto. Y, y arrancamos hoy pues, con este contenido eh, que os traemos de la mano de Adam Ortiz. Es la segunda parte que dedicamos al B-WAP. Y vamos a meternos con gráficos, vamos a meternos ya con casos prácticos. Eh, vamos a ponernos a trabajar eh, cómo aplicar esa información que hemos visto en la primera parte a una operativa, cómo desarrollarlo en una operativa. Un pues, saludo grande y un abrazo desde Chile. Ya esta es la segunda parte de, de, de la explicación que hemos estado dando acerca del IWAP. Eh, primero, hacer una invitación a todos las personas que van a iniciar a ver este video, si pueden pasar a ver el, la primera parte, que es donde nosotros establecemos todos los argumentos eh, más de letra, se podría decir, eh, de por qué yo personalmente, y, y existe un grupo de, de personas que está decidiendo utilizar el BWAS como herramienta de apoyo en su proceso de toma de decisiones dentro del trading, eh, eh, claro, la invitación es esa que puedan ver ese primer video ese primer contenido que de cierto modo igual está un poco largo, pero es necesario que, que se den todas las explicaciones necesarias para posteriormente pasar en este segundo video que va a ser eh, la parte más gráfica, más numérica y ver de forma visual eh, Claro es que yo, yo creo que es importante que podamos entender todos el argumento que hay detrás cuando utilizamos una herramienta es decir, ¿qué lógica tiene? ¿Qué argumento tiene? Eh, me, me hizo gracia algún comentario que yo leí, dice, una hora y cuarto, porque cualquiera busca en Google la fórmula y, y, y ya sabe lo que es el B-WAP, pero yo creo que hay algo más que la fórmula, ¿no? Todo lo que estuvimos viendo, hablando del de área de valor, hablando del de equilibrio, desequilibrio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, así estuvimos hablando, como un poco de síntesis, acerca de lo que se habló en el primer video desde economía física, el, el cuerpo en movimiento, cómo se detiene un cuerpo o cómo podemos ir identificando eso, desde la economía, el área de, eh, que se refiere al equilibrio el desequilibrio desde el punto de vista económico. Eh, también hablamos de trading, eh, o sea, propiamente tal. Y bueno, todo eso de, con una línea de pensamiento y argumentativa que desde mi punto de vista es sumamente enriquecedor para la persona que, que quiere utilizar esta herramienta eh, dentro de su análisis y también eh, también es cierto que desde el mundo hispano, hispano parlante hay poco contenido que, que, que se extienda en esta idea y que la desarrolle como lo hemos hecho nosotros de tra tratar de buscar la mayor, eh, tratar de hacer el análisis más completo posible con todos los argumentos que, que podrían obtenerse para, lo, para ayudar al proceso de, de toma de decisión y llegar a ciertas conclusiones. El enfoque es eh, estadístico, eh, pero o sea, utilizar la herramienta estadística, como la campana Gauss o distribución normal, de una forma simple, muy digerible, muy fácil de, de comprender, eh, al momento de llegar a los gráficos. Eh, como vimos en el primer video, ahí está, entre comillas, la parte más compleja y, y más difícil, que sería eh, cuáles son los argumentos desde, el, de, desde las palabras y, y la lógica subyacente, ¿Cuáles son los argumentos estadísticos? ¿Por qué utilizar la estadística como una herramienta para el proceso de toma de decisiones? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades también? Pero hoy en día lo vamos a ver de forma más, más digerible, como te decía, más, más fácil de comprender al momento de los gráficos, de verlo de forma gráfica. Eh, porque al final del día nosotros somos traders y lo que tenemos al frente de nosotros eh, no son argumentos, sino que son, son datos procesados que se transforman en un gráfico y tomamos decisiones a partir de esos gráficos. Entonces, mm. eh, lo que hoy día queremos, quiero eh, mostrar por medio de una presentación es cómo nos puede ayudar ese, esos datos procesados por medio del de, de BWAP y sus desviaciones estándar al momento de toma de decisiones de los traders que al final del día uno podría decir que son se podría simplificar en tres decisiones, que sería comprar, vender o, o, o no operar. Sí, además, eh, si me permites, vamos a lo que nos gustan los traders. A ver, gráficos. Sí, sí, sí. Porque parece que la parte de argumental, la parte de esta, pues no, no nos hace tanto tener tanto como, como ver dónde puedo eh, mañana mismo poner en práctica eh, esta herramienta y meterme con ella y ponerme a trabajar, destriparla, y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Hay un pequeño comentario al margen que sí, los traders tenemos... Me incluyo, por supuesto. Hay una especie de ansiedad de querer ver esto en los gráficos y quizás dejar un poco los, los argumentos de lado. Pero al momento de que estamos viendo de que es, ¿por qué no me está funcionando? ¿Qué sé yo? O me funcionó una vez, pero la otra vez no me funcionó. Siempre el argumento te mantiene dentro de, de dentro de la línea, se podría decir. O sea, siempre es bueno, como decías tú de forma previa, que es bueno comprender el origen de una herramienta, cómo se calcula matemáticamente y cuáles son sus argumentos. Y, entonces, y el mensaje es ese que esta herramienta o cualquier herramienta que estemos utilizando, cualquiera sea, incluso partiendo desde un MACD o una media móvil, eh, pareciera ser como la más simple del de análisis técnico, comprender su lógica eh, y matemática y comprender la lógica argumentativa de por qué usarla o por qué no usarla definitivamente y en qué eso te podría ayudar a, en tu proceso de trading personal. Pues... Hoy promete ser también un vídeo algo largo, porque hay muchas cosas que contar. Eh, espero que sea igual de interesante, que lo fue la primera parte, y vamos a meternos de lleno con la agenda que tenemos preparada para hoy y vamos a empezar a trabajar con la segunda parte dedicada al BWAP. Primero vamos a ver un punto introductorio. Posteriormente vamos a ver cuál es el BWAP y, y los datos, cómo se, cómo se conjugan el BWAP y los datos. Eh, vamos a ver tres tipos de BWAP que se pueden componer a partir de los datos, que son el BWAP mensual, semanal y diario. Eh, también vamos a ver qué nos puede servir esta herramienta eh, como para identificar mercados en equilibrio, desequilibrio o en términos de trading más conocidos como tendencia y consolidaciones, mercados laterales y en tendencia cuáles podrían ser eventuales setup o condiciones bases para poder eh, identificar o tomar una posición y vamos a hacer algunas conclusiones el primero es hacer una invitación a, como, como hablábamos de, de ver el, el primer vídeo donde estaban todos los argumentos eh, segundo punto que eh, es bueno considerar que bueno en, este, en esta presentación y tampoco en la primera parte nuestro objetivo nunca ha sido santificar y, hacer, y decir que el santo grial es el BWAP, ni, mu ni mucho menos. Al contrario, eh, hemos, el comentario base es que siempre el BWAP es una herramienta que te ayuda al proceso de toma de decisiones y que debe ser complementaria con otro tipo de herramientas de análisis técnico o de otro tipo de análisis de los mercados. Por lo tanto, no es una herramienta de trabajo único y las conclusiones que se obtengan se deben complementar con otras fuentes de información del mercado y ser congruentes, o sea, Aquí el enfoque principal es volumen, un volumen ponderado por, por un precio medio, que eso es VWAP. Eh, en un contexto de un día, de una semana o de un mes. Y eso de, para, no es suficiente, desde mi punto de vista, para hacer un proceso de toma de decisiones de comprar o vender. Por lo tanto, el, la recomendación o el alcance sería que se complementara también con análisis de precio ya sea por medio de análisis técnico propiamente tal de solo precio, o alguna herramienta que podría ser también como las fuerzas y habilidades que se van presentando dentro del precio, y que esas conclusiones sean congruentes entre sí, para así tener una mayor calificación de la decisión que estamos tomando. No obstante eso, siempre nosotros estamos hablando siempre de, de gestión de riesgo, por lo tanto, por muchas eh, buenas conclusiones que tengamos de distintas fuentes de información para tomar una posición en compra, Efectivamente, también existe, eso no mitiga la posibilidad o la probabilidad de que esa posición salga con pérdida. Por lo tanto, siempre es recomendable mantener una buena gestión de la posición y establecer un stop-loss. Uh -huh. otra, otra cosa importante que se debe considerar del VWAP es que el VWAP, por su naturaleza constructiva, o cómo se está construyendo, es una herramienta atemporal. ¿Qué significa eso? Que si estamos construyendo un BWAP de un día, dentro del día podemos estar con un, con un marco temporal de 5, 15, 30, o una hora o cuatro horas, y los niveles de BWAP y sus desviaciones estándar van a ser prácticamente los mismos. O sea, no, no, no cambian como otros otro indicadores técnicos. Por ejemplo, cuando nosotros usamos una media móvil, eh, y vemos cómo se construye matemáticamente, vemos que la variable subyacente que se analiza es el precio. Por lo tanto, esa media móvil se va a ir moviendo a medida de que si nosotros utilizamos velas de 5 minutos, de 15 minutos o de 30 minutos, la construcción de la vela, eh, la construcción de la media móvil correspondiente a esa vela, eh, va a ir moviéndose. Uh -huh. Esta, esa, esa situación no ocurre con el BigWap y desviaciones Estándar, porque el, el dato que se está construyendo, o el dato base, o, o el dato que, que está generando el input para la, el cálculo de esta herramienta, VWAP y subdivisión estándar, proviene del volumen principalmente, y, y de un precio ponderado en volumen también. Por lo tanto, eh, independiente de la vela que nosotros estemos usando dentro de un día o una semana, el dibujo gráfico que se nos hace del de BWAP y sus deviación estándar no varía mucho entre ellos. Eso, ¿Por qué uso? Eh, es necesario hacer la salvedad de que no, no es necesariamente exacto porque va a depender de la plataforma que estemos utilizando, pero el comentario es que son, en términos prácticos son iguales. Muy bien, su fuente de información al ser el volumen eh, como parte principal, eh, como síntesis a lo que estamos comentando, es que eh, es atemporal. Bueno, ahora entrando en materia, vamos a ver el BWAP y los datos, cómo se construye el BWAP. Bueno, acá hay una presentación tomada de, de otros operadores eh, que, están en, que son británicos, por lo tanto, en algunas láminas están en inglés, pero vamos a ir haciendo la traducción eh, de forma instantánea en la presentación. ¿Qué, ¿Qué es lo importante? Que el BWAP, al ser un dato, a ser un, una construcción estadística, del volumen principalmente, eh, requiere tiempo, requiere un tiempo de construcción de esta herramienta. Y aquí también se hace la salvedad que es distinto con otras herramientas técnicas, donde, por ejemplo, de nuevamente cuando tenemos una media móvil de 13 periodos, eh, al momento del cierre de la última vela ya se está construyendo y está mostrando, por ejemplo, la pendiente, etc. Acá el VWAP es un poco es más sensible en ese sentido. Por lo tanto, requiere que a esta fórmula matemática se le llene con un datos para, para hacer de forma más fiable las conclusiones que se van a obtener. Por lo tanto, hay algunas recomendaciones con respecto al desarrollo, a, o a dejar desarrollar o permitir que se vacíe dentro de esta fórmula los datos que corresponden al volumen. Y hay algunas recomendaciones, por ejemplo, si hacemos un BWAP diario, se recomienda que las primeras cinco horas operativas para ese día no se, no se considera esta herramienta como una ayuda para tomar conclusiones o para tomar eh, posiciones. que no, no es una herramienta que te podría ayudar para, para el proceso de toma de decisiones porque está en proceso de desarrollo. Por lo tanto, existe una idea que las primeras cinco horas no son recomendables considerarlas eh, eh, las líneas y las desviaciones estándar que te esté entregando para el proceso de, de toma de decisiones. Si vamos a hacer un BWAP semanal, se recomienda los dos primeros días, por lo tanto, lunes y martes. Eh, esto también es subjetivo, o sea, para mí el día lunes ya es suficiente, y, y si vamos captando la idea, el día lunes de una semana es idéntico, el BWAP del día lunes de cualquier semana va a ser idéntico a la, al BWAP diario del día lunes. Uh -huh. Entonces, ahí ya podemos hacer homólogos de la idea. Si estamos dentro de un mes, claro, los primeros 10 días, eh, se recomienda que el vivo es una herramienta de ayuda, principalmente para el proceso de toma de decisiones. Y si ya usamos algo más de, de inversión o de largo plazo, los dos primeros meses, que serían enero y febrero, no son necesariamente de ayuda, porque se está apenas construyendo la herramienta, se está recién llenando de datos. Vale, entonces, de lo que estamos comentando, debemos de dejar, porque si trabajamos con datos, el grueso de la información, el grueso de los datos, eh, debemos de dejarle también que empiece a recabar esta información para empezar a trabajar antes de eh, ponernos en pues, las distintas temporalidades que estamos viendo, eh, que podemos ejecutar con, con el b -Wap. Es decir, para un periodo de un día, dejarle que recabe bastante información de esos datos pues, eh, en cinco horas. Eh, este sería el caso, ¿no? Así es. Y acá abajo lo vemos como de forma gráfica donde está la no recomendación y la recomendación de uso de la herramienta. Por ejemplo, en un BWAP diario se dice que se tiene que esperar alrededor de, cinco, de las primeras cinco horas, donde eh, si quieren tomar una posición dentro de esas primeras cinco horas, eh, el BWAP no es una herramienta de apoyo, uh -huh. o no se debería considerar, porque tiene estas salvedad que necesita tiempo o necesita ingreso de datos para poder construirse porque es una herramienta estadística. Eh, y en ese caso, eh, claramente en, una, en un vivo diario, las primeras cinco horas no se deberían considerar. Ahora, esto, entre comillas, no, no es mucho problema para un operador intradiario, porque normalmente, eh, bueno, los que están en Europa utilizan la sesión europea, y posteriormente la americana, y los que estamos en América usamos la sesión americana normalmente. Las primeras cinco horas de un futuro corresponden normalmente a la sesión asiática, que para mm -hmm. nosotros entre comillas, no, no, no estamos operando ahí. Sí, es, si es decir, operas, para un ¿no? instrumento de futuros por ejemplo eh, cuando nosotros nos vamos a sentar a la sesión americana, eh, a la apertura de la sesión americana eh, podemos empezar a trabajar esa sesión con el BWAP diario. También se, se puede comentar una salvedad ahí, bueno que todos sabemos que la primera hora de la sesión americana es una hora de mucha volatilidad y de mucho ingreso de datos, o sea, existen muchas transacciones y también se llama el horario de mayor liquidez. Uh -huh. Ahora, también existe una recomendación que para la sesión americana uno de, pod, podría dejar pasar una media hora o dejar pasar derechamente la primera hora de, de operación de la sesión americana en los índices americanos para que la fórmula se siga complementando con los, con los nuevos datos frescos de la sesión americana, propiamente tal. Dejar pasar lo que es la apertura... Eh, esos primeros 30 minutos donde entran todas las primeras operaciones, eh, se carga ese volumen tras la apertura y ya luego empezar a trabajar con él. Así es, porque ahí existe el proceso de carga de información de la sesión americana dentro de estas fórmulas matemáticas. Uh -huh. es, es cierto que ya tiene una carga de datos que corresponde a la sesión europea y a la sesión asiática, pero, eh, como también sabemos... Eh, por mucho, por ejemplo, que suba la sesión asiática y suba la sesión europea, dentro de la sesión americana podría pasar todo lo contrario. Entonces, ahí existe una suerte de salvedad y recomendación de, de, para los operadores que lo quieran utilizar de esa manera. Se podría dejar pasar, o sea, dejar que se llenen los datos de esta fórmula durante la primera media hora, o si alguien quisiera, eh, durante la primera hora de la sesión americana, porque el primer minuto, posterior a la primera hora de la sesión americana, cambia completamente el panorama de, de inyección de transacciones dentro del, de la sesión americana. También ocurre lo mismo, o una situación similar al cierre. Y vuelve a ingresar un montón de datos a, al mercado, que son transacciones, los datos nosotros los vamos a denominar transacciones, y esto eh, podría generar distorsiones o podría generar como todo lo contrario que va eh, desarrollándose por medio del día. Aquí en la, en la construcción de, del BWAP podemos, como ya hemos visto, se pueden usar desde de un BWAP anual, mensual, semanal y diario. Claramente eso cae dentro de, del gusto del consumidor o de la, del tipo de trading que estemos usando y analizando. Claro, si, si hacemos... tú eres, por ejemplo, un scalper... ¿Estaría bien que estuvieses trabajando con uno mensual o uno semanal? Para identificar los niveles, por ejemplo, si queremos saber si estamos operando dentro del equilibrio del mes anterior, lo podríamos usar como referencia. O sea, saber si estamos equilibrados o desequilibrados con respecto al mes anterior. Pero el rango de movimiento del mes anterior es mucho mayor que el rango de movimiento diario, por ejemplo, o intradiario. Por lo tanto... La, la inclina, la, el argumento o la balanza se podría inclinar hacia decir, mira, quizás no es necesario tener una perspectiva tan amplia para el tipo de operativa que tú estás haciendo. ¿Estaría mejor eh, un scalper trabajando con el diario o con, ¿con el, el diario, semanal? ¿Con un diario? O sea, si somos scalper y nuestras operaciones se abren y se cierran dentro de la, de la sesión que estamos trabajando, yo recomendaría que usáramos un BigWap diario y para tener una perspectiva de un marco temporal mayor, saber dónde están los niveles de un, de un BWAP semanal. Porque lo, el, lo que tiene a favor el BWAP semanal es que es, eh, se va construyendo y se va desarrollando a medida que pasan los días. Por ejemplo, el día lunes tiene incluido el BWAP diario, el día martes incluye el día lunes y el día martes, el día, y así sucesivamente, y cuando llegamos a operar el día viernes, tenemos el dato acumulado del día lunes, martes, miércoles y jueves. Uh -huh. A diferencia que cuando tenemos, estamos operando el día viernes con un BWAP diario, solamente está, tenemos la información procesada de, de ese, de, de, del propio día viernes, de, en su sesión asiática y en su sesión a, europea, pa, preparándonos para una sesión americana. Pero si también eh, hacemos un paso hacia atrás y queremos tener una visión más amplia, yo creo que es válido tener como una visión de largo plazo con respecto a un BWAP semanal, sabiendo o teniendo en cuenta qué ha sido lo que, se ha, lo que ha ido ocurriendo durante nuestra semana. ¿Y podríamos tomar, por ejemplo, como scalpers, un escenario más macro con un BWAP semanal y, y trabajar la decisión en un diario? También, es muy o sea, eso sería recomendable. De hecho, ese es el principio del de triple filtro, de triple pantalla de, de Alexander Elder, de hacer una analítica en un marco temporal mayor y generar la entrada en un marco temporal menor con una razón de 5, aproximadamente. Y en este caso se cumple la perfección porque cuando estamos diario, nuestra, nuestra razón de 5 pasa a ser la semana, porque la semana es un conjunto de 5 días. Entonces, en esa lógica, o por lo que tú comentas, se cumple, lo, logramos el objetivo que establece el Elder dentro de su libro, no Build the Training, eh, con herramientas, que, con, la, con esta herramienta que sería el Viva. Bueno, acá lo que se muestra es una planilla de trabajo donde se puede identificar lo que les comentábamos, que en la parte superior se tienen las semanas con un marco temporal X, podría ser diario o 30 minutos, en este caso son 60 minutos, una hora y posteriormente bajar la temporalidad a nivel diario y tomar decisiones de forma eh, más scalper, pero con una perspectiva de largo plazo. eso Sería bueno eso, yo lo encuentro que, que es buena, una buena estrategia, eh, siempre cuando estamos buscando largo recorrido o queremos estar como entre comillas seguros de que eh, que dice, que dice el marco temporal mayor, o sea, cuando nosotros estamos en un, queremos tomar una posición en largo y queremos saber una segunda opinión, por ejemplo, vamos y nos, nos hacemos echamos un paso hacia atrás y vemos qué están opinando o qué podrían opinar los operadores que, que están tomando decisiones más grandes, más estructurales o, o, o de un punto de vista semanal. Entonces, si nosotros queremos tomar a nivel intradero una posición en largo y le preguntamos a la gente que está tomando decisiones a nivel semanal cómo se ve la expectativa a nivel semanal, y también nos confirma que es un largo, eh, yo creo que en en, si ya tenemos una segunda opinión de alguien que está en un marco temporal mayor, por mucho que nosotros dentro a nivel de nivel intradayero tomemos y nuestras conclusiones nos, nos dirigen hacia tomar un largo o hacer un proceso de compra, y e echemos un pie atrás y queramos ver el panorama más, más grande de la batalla que está ocurriendo, y vemos que, lo, que los mayores a nosotros también ven una perspectiva en largo, eh, yo creo que en ningún caso es, esos son argumentos suficientes para tomar una posición sin stop loss. O sea, el stop loss tiene que ir a todo evento eh, dentro de cualquier posición. Uh -huh. Entonces, gestión del riesgo sí o sí? Sí. O sea, de ver, la verdad de las cosas es que eso, para mi punto de vista, para mi, mi operativa, no es negociable. O sea, eh, por muy atractiva que sea la operación y por mucho argumento que tenga, eh, no es negociable el riesgo que le tengo asignado a la operación. En ningún caso se puede alargar el stop. Por supuesto que todo esto siempre tiene que estar apoyado de una buena gestión monetaria. De verdad que, que si no es así, esto no sirve de nada. Vamos a ver un BWAP mensual con, eh, del euro dólar eh, en H4. Lo utilicé en H4 para que se tratara de ver lo más compensado posible. Y, y mantengo un precio, que, una línea que se destaque, que ese corresponde propiamente tal al BWAP y las otras dos líneas corresponden a la primera desviación estándar, y que, como vimos en el primer video eso corresponde ya al 70% del volumen o de las transacciones que han ocurrido en este mercado, en este marco temporal. En Entonces, actual. el punto el punto principal, el eje, es la línea azul que vemos ahí en el centro, como si fuese una media, vamos, prácticamente. Claro. Y lo que vemos así, con ese tono más claro, ese sombreado, estaríamos hablando de la primera desviación donde estaba todo el grueso que veíamos anteriormente en la campana de Gauss, donde Estaba eh, concentrada la mayor parte de la negociación, 70 era así es, 70% aproximadamente, pero claro, o sea, ya teniendo el 70% de la información procesada, eh, te ayuda a, a tomar decisiones. Ahora también es cierto que hay operadores que prefieren usar la segunda, la tercera, incluso hasta la cuarta desviación estándar o derivada. Eh, y, y, y yo creo que, también en, que tienen razón y tienen, tiene sentido utilizarla, eh, pero yo principalmente prefiero trabajar eh, con el grueso, de donde ya se encuentra el 70, eh, y el resto de mis conclusiones las saco vía precio. ¿Entendí? Entonces, uh -huh. eh, no es descabellado. El, el mensaje es decir, mira, si tú encuentras una mejor forma o otra forma utilizando la segunda, tercera, cuarta derivada, por supuesto que también es válido. Ahora eh, voy a presentar otro instrumento que es el futuro del crudo de, de, en 30 minutos con otra herramienta que es un, eh, el precio de acá va a ser eh, expresado de forma gráfica con Hekinachi y el VWAP también es lo mismo. ¿Por qué, por qué prefería hacer eso? Pues para demostrar que primero acá eh, la cuestión en estudio corresponde al VWAP y al volumen. Y, y pasa a ser, entre comillas, secundario el comportamiento, el precio, lo llevamos a una segunda parte, pero no lo descartamos, para nada, porque, porque lo llevamos al principio al VWAP porque es nuestro, nuestra cosa en estudio, se podría decir. Y podemos ver que eh, nuevamente va generando una nube, y a diferencia de este gráfico con el gráfico anterior, eh, lo que le hemos solicitado al programa eh, o a la plataforma es que nos desarrolle una proyección hacia adelante de tres puntos importantes que corresponden a la, a la primera desviación estándar positiva, a la primera desviación estándar negativa y a BWAP que corresponde a la semana anterior, a la semana previa. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué, ¿O por qué yo prefiero hacer eso? Porque, como habíamos comentado, esta zona se termina denominando como área de valor. ¿Y qué significa área de valor? Que ahí fueron transados el 70% de, de todas las transacciones, se encuentra concentrado de este, dentro de este rango de movimiento, de la semana previa. Por lo tanto, si el precio eh, no, no, se, no continúa en su rally de, de desequilibrio, va a buscar un refugio, va a buscar un equilibrio. Entonces va, va a hacer un, tiene una tendencia a volver al núcleo, que se denomina entonces, eh, claramente este es un caso que, que yo busqué para demostrar lo que estoy comentando, pero si, si vamos viendo distintos mercados existe esta lógica, que el mercado cuando se desequilibra y no tiene más fuerza en la dirección del, del desequilibrio, lo que va a hacer es buscar su situación entre comillas cómoda y va a buscar el núcleo que, que, que dejó la semana pasada. Y eso uh -huh. también tiene un, argumentativo, un argumento de negocio, o sea, si yo le preguntara a alguien Oye, ¿dónde fue, eh, el, el, o cuál es el nivel de precio donde hubo mayor transacción, o donde todo el mundo, como una haciendo el análisis de la psicología social, ¿dónde fue que ocurrió la mayor cantidad de transacciones de ese mercado durante la semana pasada? Esta herramienta nos ayuda a, a encontrar esa respuesta de forma tentativa. Nos dice, mira, mira, Adam, entre los precios de 39 aproximadamente y el precio de 36, fue donde se desarrolló el mayor cambio o intercambio de valor de este instrumento financiero. Otra herramienta no nos ayuda necesariamente a encontrar esa respuesta de forma fiable o tan fiable como es. Yo creo que las herramientas que nos ayudan serían dos. Una es el volumen y, la, y el otro sería esta el VWAP que, es, que es en rigor es un precio medio ponderado por volumen, que esa es la traducción al español de VWAP. Esta herramienta lo desarrolla y lo proyecta eh, hacia la semana siguiente. ...y nos ayuda a identificar esa área. ¿Por qué no interesa saber esa área? Porque si el precio busca una zona de confort... ...o una zona de equilibrio, lo encuentra dentro de este rango. Sí, además esa lógica la solemos utilizar habitualmente... ...para el perfil de volumen. Eh, cuando estamos usando el volumen... ...bueno, estaríamos hablando del volumen puro, ¿no? El volumen eh, uh -huh. sin ningún tipo de ponderación. Ah, sí. eh, un desequilibrio que intenta salir del área de valor... Eh, ...en la cual no tiene ese refuerzo, ese apoyo. Es decir, que no se quiere vender más barato o comprar más caro... ...cuando estamos saliendo de toda esta área. Eh, lo más normal es que una falta de apoyo nos regrese de nuevo al área de equilibrio... ...que es donde está pues, eh, la mayor negociación, claro. Sí, y bueno, acá el mercado puede hacer dos de tres cosas. Una es permanecer en equilibrio todo el tiempo que el mercado considere que sea necesario... Otra es eh, mantener el desequilibrio estructural que estaba trayendo de la semana pasada, en este caso era un desequilibrio estructural bajista, se podría volver a equilibrar y podría volver a ingresar oferta, y nos vuelve a, a, a empujar hacia abajo, se si podría eso. O el otro, caso, el otro caso sería que al final del día, eh, si, como vemos acá, la semana anterior, o sea, es casi indudable que la tendencia era bajista y que las posiciones en corto eran mucho más favorables que las posiciones en largo, no obstante, también habían largos que, eran, que hubieran salido en target. Pero esta semana, la fuerza se ha hecho todo lo contrario, que la fuerza ha sido alcista o ha ingresado mayor demanda, y vemos que el apoyo del volumen está, está quedando por detrás de, del desarrollo del precio. Por lo tanto, este, este segundo equilibrio o precio equilibrio podría funcionar eventualmente como apoyo o como un soporte para una eventual continuación alcista. Claramente perso cualquier persona podría operar de esa manera o con esas conclusiones ya, pero yo en lo personal esperaría a ver el desarrollo, eh, cómo, qué, qué datos nos está entregando el mercado para tomar una posición. O sea, eh, derechamente acá eh, eh, con esta foto no es suficiente para mí para poder decir hoy este mercado va a continuar de forma alcista o no. Porque claramente lo que tenemos a la izquierda es el desarrollo de una semana, son cinco días los que están acá. Y acá apenas tenemos dos días, o sea, podría, todavía podría ocurrir cualquier cosa. La otra es un BWAP diario, donde también hago el mismo ejercicio de, de proyectar el día anterior. Ah, aquí mantuve el mercado que era el futuro del crudo, pero en un M5 y con velas japonesas. Y, y como vemos que hay un desplome y uno podría decir, mira, ese desplome, se cayó el mercado de, del futuro del crudo, se va a seguir cayendo, va a volver a pasar lo que nos pasó que llegó a sectores negativos, qué sé yo. La verdad es que no, porque al final del día se cae, pero genera un equilibrio en su, propia, en su propio día. Y el mercado al no poder desarrollarse hacia abajo, lo que hace es un retorno agresivo hacia el equilibrio la semana pasada, Y acá, perdón, del día anterior. Y acá hay una, hay una cuestión importante, que nosotros siempre operamos o operamos en el ámbito especulativo sin saber lo que va a pasar dentro del día. O sea, no sabemos lo que va a pasar dentro de una hora. Eh, pero aún así hay información que nos entrega el propio mercado que nos podría llevar a tomar conclusiones. Por ejemplo, yo no sé, la verdad que no tengo idea si el mercado se va a devolver o se va a caer o va a seguir cayéndose, pero hay una cosa que sí sé, que es dónde quedó el equilibrio del día anterior. Entonces, si yo tomara una posición en largo, sabiendo que el mercado se cae, definitivamente creo yo que es eh, un buen target o un buen objetivo sería el mismo equilibrio del día anterior. Porque eventualmente aquí podría volver a entrar oferta o podría haber una continuación. Pero si veo que, esta se, que el día de hoy el mercado no desarrolla bajista y está consolidándose dentro del equilibrio, posteriormente genera un desarrollo bajista, de <coughs> si yo tomara una posición en largo, un buen target eh, definido por el propio mercado sería el área de valor. Aunque no sabemos qué va a pasar el día de hoy, sí tenemos información que nos entrega el propio mercado, por ejemplo, qué fue lo que pasó ayer o qué pasó la semana anterior. Como para saber dónde está estamos posicionados de forma objetiva, no, no de una forma subjetiva, sino que aquí... ...hay que recordar que al final del día lo que está haciendo el Up es, ...es procesando los, los datos que nos está entregando el mercado. ¿Sí? Una no parte si es que, día... estoy, que estoy viendo importante... Y, mm -hmm. ...y me gustaría recalcar, es algo que yo suelo utilizar bastante... ...fluir en el desequilibrio cuando dejas el volumen en la espalda. Es decir, claro. cuando sí. dejas todo el grueso de volumen en la espalda... ...es cuando, cuando te puedes permitir el fluir en el desequilibrio. Mientras mantengas ese volumen... En tu espalda, seguir fluyendo, seguir fluyendo con él. Así es. O sea, más adelante voy a mostrar unos ejemplos eh, de unas posiciones, o, voy a mostrar unos ejemplo donde eh, lo que tú dices tiene todo el sentido del mundo. O sea, por una parte tenemos, por ejemplo, en este mismo caso, que el precio toma una tendencia alcista, sube, eh, y el BWAP también va, si uno ve cuál es la pendiente o, o, o qué es lo que está haciendo el BWAP y sus deviaciones estándar, también va subiendo. Entonces, eh, si yo preguntara, ¿qué está haciendo el precio? Subiendo. ¿Qué está haciendo el volumen? Está subiendo también. Entonces, tienen todo, ya tenemos dos argumentos de fuentes de información distintas para buscar una posición en largo eventualmente. Bueno, aquí vamos a entrar al BWAP. Ya lo hemos comentado de alguna manera, pero vamos a ver algunos casos de cómo el BWAP nos puede ayudar para identificar si un mercado se encuentra en equilibrio o desequilibrio. Y lo importante acá es que... Eh, como siempre hemos comentado acá, el argumento es que sea de una forma objetiva, de una forma matemática, y cómo sería comprensible para cualquier operador. O sea, yo en Chile, tú en España, cualquier operador en China, en Europa, etcétera, eh, pudiera llegar a una, a, una, a una conclusión similar, de que hoy sí el mercado está equilibrado o desequilibrado. Y quitar es el mito de que esto es una cuestión de que necesito 50 años de experiencia para saber si es que un mercado está en equilibrio o en desequilibrio. Es cierto que la experiencia ayuda, pero también flaquece porque somos seres humanos y nos equivocamos. Uh -huh. Entonces también depende mucho de mí. ¿Y no, qué nos ayuda esta herramienta? Que me quito yo, de, de la, me quito yo como, como ser humano, con mi fortalezas y mis debilidades, del análisis, y veo que, y, y hago que la computadora, en este caso, eh, utilice la propia matemática y los propios datos que está entregando el mercado, para que me diga de forma objetiva y medible si es que se encuentra equilibrado o desequilibrado. Y de esa manera, cualquier operador, en cualquier parte del mundo, y lo importante es que en cualquier mercado, no, solo en un, no solamente en un solo mercado, va a poder llegar a, a conclusiones de forma objetiva, como te digo, a que un mercado se encuentre en, de, en equilibrio o en desequilibrio. Mm. Veo, importante, veo importante hacer un matiz, eh, antes de seguir hablando, porque estamos hablando mucho de equilibrio y desequilibrio, eh, que pudiésemos hacer un matiz rápido de qué es equilibrio y qué es desequilibrio. Es decir, eh, ¿qué es un mercado en equilibrio? Hacer un pequeño recordatorio. Sí, podríamos decir que un mercado se encuentra en equilibrio cuando, la. si usamos el argumento económico, es cuando la fuerza de la oferta y la fuerza de la demanda... es se encuentra ausente o se encuentran equi equilibrados, es decir, ninguna predomina, ni la oferta ni la demanda predomina, por lo tanto el precio se encuentra en equilibrio y en la cantidad se encuentra en equilibrio. Dicho desde términos comunes de trading se podría decir mm -hmm. es cuando el mercado se encuentra lateralizado. Pero también eso es subjetivo porque esa lateralización depende del marco temporal que estamos analizando y ahí de nuevo el, el punto de que el biwap en esa disyuntiva o en esa lucha, yo creo que tiene el, el punto lo tiene Vigua porque en la log, el análisis que no, o la conclusión que nosotros vamos a llegar de si está en equilibrio o en desequilibrio no depende del marco temporal que estemos analizando. Por ejemplo, si nosotros vemos, podríamos analizar un, un, un marco temporal de 5 minutos y podríamos decir que está eh, en equilibrio, pero si lo llevamos a un marco temporal de, de 30 minutos o de una hora, podríamos decir no, que, es en el que está en desequilibrio. Y, y esa conclusión eh, de equilibrio o desequilibrio va a depender de la herramienta que estemos usando. Por mm -hmm. lo tanto, eh, ahí creo que el BWAP y su televisión estándar tienen el punto completamente porque independiente de, del marco temporal que estemos usando, de 5, 10, 15 minutos, nos está entregando el dato de si está en equilibrio o en desequilibrio. Mm -hmm. Entonces, desequilibrio lo identificamos como eh, el efecto, cuando hablamos de tendencia, cuando el precio sí. se está moviendo en una dirección. En una dirección. Por, por sintetizar un poco, eh, por, por hacer un pequeño paréntesis y, y tratar de explicar un poco también esta parte. Y, y bueno, el BWAP, en este caso, estábamos comentando que nos ayuda a distintos marcos temporales a poder definir cuándo estamos equilibrados y cuándo estamos desequilibrados. sí. Nos ayuda con, el, nos ayuda con el distintos marcos temporales. Por ejemplo, dentro de un día, si estamos en M5, en M30, en H1, eh, cuando vemos VWAP, siempre el, el equilibrio va a estar siempre dentro de la misma zona. Y también, de, independiente de la herramienta que tengamos para interpretar el precio, que ya sea vela japonesa, sea un TIC, sea Hikinachi, sea punto figura, también eh, nos quita esa subjetividad de, de la herramienta que estemos utilizando para interpretar el precio y de nuevo nos muestra de forma fiable dónde se encuentra el valor en términos de volumen, y por lo tanto no, no se nos mueve. Y, y de esa manera es más, eh, tienen la inclinación hacia la objetividad, hacia ser eh, más preciso, se podría decir, de dónde se podría encontrar el, el mercado en situación de equilibrio o desequilibrio. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un caso, que un euro dólar de, con M30, y como vemos, la herramienta que estamos utilizando para interpretar el precio es Hekinachi, y de nuevo, podría hacer ser cualquier herramienta y en cualquier marco temporal, y la conclusión va a ser la misma. La conclusión de dónde se encuentra el valor. Y acá lo que podemos ver, de forma, lo que podríamos leer, que es objetivo. En la semana anterior, el mercado tuvo una fuerte tendencia bajista, pero esta semana eh, no, no, no, sé, no ha sido tan, tan decidido, no ha operado desde el mercado como la semana anterior y se encuentra operando dentro del equilibrio de la semana anterior, considerándolo como una zona una zona segura, una, segura, una zona tranquila. Bueno, comentar al respecto que los datos que tenemos... Dentro de esta plataforma es TradingView, eh, ¿no? Es TradingView, la que estamos viendo. Sí, así es. Eh, bueno, al principio dijimos, vamos a pegar un vistazo, vamos a repasar esta información del volumen, eh, porque nosotros habitualmente solemos utilizar el volumen regulado. Y cogimos, conectamos la plataforma mía de ATAS con el proveedor de data feed eh, README, que estuvimos haciendo una comparativa y viendo que eh, los datos que nos estaba ofreciendo la plataforma eran correctos. Vaya. Sí, así es. Bueno, para pues continuar con el análisis de si el mercado se encuentra en equilibrio o desequilibrio. Acá vemos el futuro del Nasdaq, el E-mini, en 30 minutos. Y vemos que, por ejemplo, el mercado rechaza el área de valor de la semana previa, manteniendo un constante desequilibrio bajista, que lo primero que hace es testear, entre comillas, el BWAP y lo rechaza de forma inmediata. Y después mantiene una constante, un, va en un constante desequilibrio bajista. Entonces, al... Tener esa, ese, esos datos, podríamos decir que era de gran valor tomar posiciones en corto durante este, esta semana en este mercado. Bien, con el gráfico que tenemos aquí delante, estoy viendo que la semana está trabajando como si estuviera en equilibrio ¿no? dentro del área de valor. Y ¿Cuál sería? Porque estamos viendo que está habiendo un rechazo a la semana anterior del precio, está cayendo, estamos en equilibrio... ¿Cuál sería el mejor momento para decir vender? Ah, es que eso, yo creo, mi opinión es que con, con los datos que nosotros tenemos enfrente, no es, no es suficiente, no son datos suficientes para tomar una posición en largo o en corto, creo yo. Uh -huh. si, si nosotros quisiéramos tomar solamente al BWAP al como herramientas para nuestro proceso de toma de decisiones, eh, al momento de ver un rechazo, o sea, cualquier precio con dirección bajista sería bueno. Pero, eh, como lo he comentado anteriormente, no es suficiente el VWAP para tomar una conclusión, eh, para comprar o vender, sino que deberíamos tomar herramientas de precio. Y en ese caso, por ejemplo, si tuviéramos, un analizando con Order Flow, si, ve, si viéramos en esta zona... Eh, una falta de compromiso alcista y e ingresos de, of, de vendedores agresivos sería bueno participar con los vendedores agresivos cuando se nos presente si estuviéramos haciendo un análisis con o sea una si pudiéramos llegar a una conclusión con análisis técnico lo podríamos hacer con una eh, con una divergencia de macd por ejemplo si viéramos que estos picos van subiendo y vamos generando una divergencia en la parte del macd nos serviría como ayuda para buscar un corto también Ahora, eh, mi, mi hipótesis es que eh, es mejor tomar, en este caso, era, es mejor o era mejor tomar cortos que tomar largos. La información que podemos obtener del BWAP, haciendo este análisis, es decirnos hacia qué dirección apuntar. Sí. Podríamos decir que genera un medio ambiente para, eh, para buscar una posición. Te ayuda a identificar una, un ecosistema, un medio ambiente, una estructura para buscar una posición en largo o en corto. Luego, el cuándo y el cómo tomarlo y cuánta plata arriesgar en esa posición, por supuesto, son preguntas que se solucionan con otra, con otra herramienta, creo yo. ¿Podríamos recomendar empezar a tomar decisiones cuando estamos saliendo del área de valor? ¿O sería más prudente, ahora que vamos a hablar de setups, eh, tomar las decisiones dentro del área de valor? Sí, eso justamente es lo que vamos a analizar ahora en el setup. Eh, hay, podríamos decir que hay dos grandes líneas de pensamiento con respecto a cómo nos podría ayudar el BWAP para hacer setup, o sea, cómo nos podría ayudar el BWAP para tomar una posición en un contexto de, de, de los setups necesarios, y, y hay dos líneas de pensamiento como te comentaba, que una es eh, el, buscar posiciones que retornen al valor, o posiciones que fluyan hacia el equilibrio o hacia el núcleo, o lo contrario, buscar posiciones que van en función del desequilibrio, yo creo que ambas líneas de pensamiento son válidas y son correctas, pero eh, requieren una condición previa, que es saber si el mercado se encuentra en equilibrio o en desequilibrio. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, y también, imagino que el uso de otras derivadas. Sí. Por ejemplo, aquí vemos un primer setup que es eh, de rotación o rotation setup, que es retomar o volver al núcleo, podríamos decir, al núcleo del volumen. Que, claro, la condición es primero saber e identificar en qué está haciendo el mercado, saber si el mercado está lateralizado o está en una tendencia. Si el mercado está lateralizado, la lógica es que buscar un retorno al núcleo es mucho más favorable que participar en un eventual desequilibrio. Por ejemplo, como vemos acá en la foto, el mercado en esta parte busca un desequilibrio, pero no logra desarrollar porque la segunda derivada funciona como un muro y es más pertinente buscar, buscar retornos hacia el equilibrio porque entre comillas es como lo, el dato sabido, si uno se preguntara dónde está el equilibrio y qué está haciendo este mercado, está retornando hacia el equilibrio. Eventualmente esto va a fallar en algún momento, porque el mercado o cualquier mercado no permanece en un constante equilibrio. Es cierto que la mayor proporción del tiempo, en un 70 80% de acuerdo a los análisis que se han hecho, eh, hay argumentos para poder decir eso, el 80% del tiempo el mercado permanece en un constante equilibrio, pero también se desequilibra. Por lo tanto va a haber un momento donde este setup no, no, no funciona, que es cuando el mercado, nosotros vamos a buscar un retorno a la media o al retorno al equilibrio y lo que va a hacer el mercado necesariamente hacer una hacer un fuerte desequilibrio. El otro setup es buscar justamente lo contrario, que cuando estamos en un mercado en tendencia, con una dirección clara, con el precio en tendencia y el volumen apoyándolo en la espalda, se podría decir, lo más congruente, lo más favorable sería buscar eh, posiciones en favor de la tendencia, que en este caso sería un corto. Ah, claramente aquí pareciera un, un recorrido pequeño, pero eso es subjetivo también. Muy pequeño, ¿no? Ah, bueno, son velas de 30 minutos. Sí, por Pero eso Para un escalper que... igual no es tan pequeño. Sí, por eso, te, eso te, te termina siendo algo subjetivo, lo pequeño y lo grande en esta foto. Acá, ¿cómo, cómo lo podríamos identificar? Y, y acá aproximándonos un poco a la operativa, al, al sistema de al sistema que utilizo yo, a la operativa que, que yo utilizo para, para buscar condiciones: ¿ya? condiciones de entrada. Siempre todo sistema de trading tiene que estar apoyado con un pilar muy fuerte que es la gestión monetaria, que es cuánto dinero voy a arriesgar en esta posición, qué relación voy a buscar, cuánto estoy dispuesto a perder y que esa pérdida eventual en esta operativa no me genere una destrucción de mi cuenta. Entonces, todo, ya con todas esas salvedades, con todas esas cosas ya comentadas, eh, podemos establecer un sistema de trading apoyándonos con esto. Por ejemplo, uno claramente o sea la gente que, yo utilizo mucho el MACD como análisis, eh, dentro de mi análisis técnico eh, y podríamos decir que la fortaleza de, de esta herramienta son su convergencia y divergencia eh, entonces lo que nosotros podemos ver es que el mercado en este caso un futuro del Emini y del SP500 en un marco temporal de 30 minutos con vela Gikinachi eh, el mercado, vemos un desequilibrio bajista pero como estamos viendo el precio cae, cae, cae pero en, en términos relativos cada vez cae con menos fuerza por lo tanto, eh, podríamos establecer la hipótesis de buscar un largo acá. El mercado está equilibrado porque su, está cotizando dentro del área de valor, está efectivamente cotizando en la parte baja, buscando un desarrollo bajista, pero no lo logra. Y cuando lo vemos en términos marginales, o en términos de, de fuerza relativa, con el MACD, estamos viendo que cada ataque o de, de la oferta es cada vez menor. Por lo tanto, podríamos decir, si no baja, sube. Eso y podríamos buscar una divergencia de MACD o un cruce del MACD en una posición en largo. Con objetivo, cuál, ¿qué objetivo podríamos buscar derechamente el equilibrio de la semana pasada? Bueno, la inyección de demanda no fue suficiente, pero si vemos es un rango razonable. O sea, considero esto como un rango razonable desde mi punto de vista. Vemos que. Bueno, en, eh, tenemos el MACD y creo que será la primera vez que veamos en el canal de Armada FX. ¿Un MACD? Sí sí, no, sí, sí, sí. Pero, Pero lo que... respetamos porque es tu operativa, ¿eh? Lo respetamos porque, sí. por, porque tú trabajas así y tiene que ser así y ya está. Sí, a mí lo que me ha servido, lo que me ha ayudado y por qué terminé... Bueno, por uno de los sistemas que utilizo terminé definiendo el MACD como una herramienta de apoyo, porque es de, es de fácil automatización. Eh, y acá quiero, como explicarme un poco la idea de, de la semiautomatización que yo te he comentado mucho, que hemos conversado un montón por fuera, que eh, de, dependiendo de la plataforma que utilicemos, la plataforma te podría ayudar a, a tomar, a, a notificarte o generarte alarmas de, de, por ejemplo, un cruce de MACD o una divergencia de MACD, y con eso eh, también se quita la subjetividad de que, oh, aquí cruzó, pero no tanto, o aquí la divergencia existe, pero no es tan grande. Y, y eso ya sería el, el, el primer setup, o sería la primera definición para buscar una posición en largo o en corto. ¿Y por qué prefiero que sea de forma semiautomática como te he dicho? Porque yo prefiero mantener la gestión monetaria eh, que sea un proceso humano, que yo preocuparme de, de cuánto dinero voy a arriesgar en esa posición, y cuál va a ser mi target eh, que voy a buscar también. Yo busco en los términos personales que sea lo más automatizado posible. Por eso esta herramienta me ayuda en eso. De verdad que queda como al gusto del consumidor qué herramienta utiliza para hacer la, el análisis de precio. Y como vemos acá lo importante es que bueno el gráfico el mercado se cae pero después cotiza dentro de un rango muy claro que es de entre 3.280 y los 3.330 podríamos decir. O sea toda esta semana tiene una cotización dentro de ese rango. Por lo tanto buscar como decía el primer setup buscar retornos a la media. Era, es, entre comillas, lo más favorable en este mercado. Por haber buscado un desequilibrio, posteriormente haber buscado un retorno a la media, y acá de nuevo haber buscado un retorno a la media, eran posiciones muy favorables. Claramente, habrían posiciones que serían descartadas, en base al sistema que nosotros tenemos, si es que, por ejemplo, ese retorno a la media no cumple con la razón 2 a 1 que nosotros podríamos definirla al sistema. Y por muy buena que sea la posición o muy clara que se encuentre, derechamente, si el sistema o nuestro plan de trading nos dicen que si las posiciones que nosotros vamos a buscar tienen que cumplir mínimo con un ratio de 2 a 1 o 3 a 1, va a quedar descartada. Pero lo importante es que hemos identificado eh, a un mercado que está cumpliendo con todas las condiciones del setup que nosotros estamos buscando. Más allá si tomamos o no tomamos la posición por un criterio de gestión monetaria. En este otro mercado... Este, este es un caso muy bonito, podríamos decir, a mí me encanta, me, me encanta mucho esta captura de pantalla, que es del futuro también de la en 30 minutos de Kinachi, esto fue hace muy poco, la semana pasada creo. Eh, que, que vemos que el mercado, bueno, nuevamente va teniendo un recorrido alcista, pero esto fue una noticia fundamental y desploma el mercado. Y acá la gente dice, oh, el mercado se cayó, etcétera. Pero para los que tenemos la herramienta de Vigor, sabemos que el mercado... Se cae, pero al final del día no es un desplome, sino lo que, lo que hizo fue un retorno al equilibrio de la cotización que tuvo la semana anterior, que fue entre 3.370, podríamos decir, y 3.330. En ese rango, la semana previa, el mercado se encontró, o dijo, o definió que era una zona correcta para ese mercado cotizar en ese rango de precio. Posteriormente mantuvo una, cotiza, una cotización alcista y vemos que el volumen, de cierta manera, igual va teniendo una inclinación positiva. ¿Hubiera, ¿Hubiera cambiado en algo si nos hubiera roto y no hubiera respetado el área de valor? Sí. O sea, la hipótesis yo creo que cambia completamente. En vez de ser alcista, es bajista, completamente. Y aquí ha venido el precio y vemos que está apoyando. Sí, funcionó como un soporte, completamente. Correcto. Pero si ¿sí la hubiera roto... No. O sea, si rompe, para mí la hipótesis cambia completamente. O sea, efectivamente, la oferta es grande, es fuerte y destroza el equilibrio de la semana pasada, dando un indicio de que ya no vamos hacia arriba, sino que vamos hacia abajo. O sea, sí. sí, entonces la anterior área de valor que estamos teniendo sobre el gráfico nos apoya para la continuidad o para el cambio. Así es. Así es. Sí, no lo había comentado anteriormente, pero sí, eso es una conclusión muy importante de que el área de valor de la semana pasada nos podría terminar funcionando como soporte o resistencia porque por ejemplo en este caso la pregunta es oye eh, la cotización que se está haciendo ahora eh, es barato o es caro con respecto a la semana pasada podríamos decir que está o sea que el precio cuando se cayó está barato porque el área la semana anterior se dijo que eso era el equilibrio se definió como el equilibrio y si esta semana sube y después baja de forma abrupta y vuelve a entrar demanda podríamos decir que la conclusión es que estaba barato por lo tanto, la lógica es comprar. Pero si lo rompe, la hipótesis cambia. O sea, ya no buscaría largo, sino que yo iría en posiciones de corto. Entonces, ese área de valor, lo más normal es que termine convirtiéndose en resistencia. Sí, sí. Eso es muy común que ese, ese trabajo. Ahora, eh, también, o sea, gente, ¿Uno podría operar aquí y considerar eso como un soporte pleno? Sí, porque al final del día, si nosotros vemos la lógica, es un soporte de volumen, no un soporte de precio. ¿Entendí? Entonces, esto es toda una, una, una área de donde se cotizó, por lo tanto pasa a ser un soporte de volumen. Y si alguien podría llegar a la conclusión de que esa es una buena zona operativa, yo creo que tiene sentido, pero claro, depende mucho de cómo se construya todo el sistema de trading que se quiera hacer. Un último caso de una tendencia bajista, y claramente acá, como vemos, el desarrollo del precio es bajista, el volumen también va siendo bajista, por lo tanto, uno, lo que yo buscaría serían cortos, necesariamente. y Yo personalmente no buscaría, no hubiese buscado largos, porque sé que el volumen está funcionando como un muro y detrás del precio. O sea, es muy raro que se caiga y después esto se suba de forma abrupta, destrozando eso. No, no, no es lo común. No común. claramente como hemos dicho el BWAP es una herramienta de apoyo muy buena pero debe ser complementada con otra herramienta de análisis para interpretar el precio la variable de estudio en esta herramienta es el volumen en un contexto de tiempo ya sea diario, semanal, mensual, trimestral, semestral o anual y ponderado en un precio o el estudio principal se hace sobre el volumen pero en sobre estos dos pilares que sería el tiempo por un lado y también un precio ponderado eh, y también creo yo que sirve como una gran herramienta para identificar a un mercado equilibrado o desequilibrado porque nos ayuda a, a identificar de forma objetiva dónde se encuentra el equilibrio de volumen, más allá del marco temporal que estemos usando y más allá de la herramienta que estemos usando para identificar al precio. Creo que es una herramienta de gran ayuda para identificar y llegar a la conclusión de si un mercado X o determinado se encuentra en, en un estado de equilibrio o desequilibrio. Muchísimas gracias, Adam, por esta información. Aprovecho el momento para agradecerte de forma pública todo este trabajo que has estado haciendo eh, de forma desinteresada eh, para transmitir esta información. Te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta. Eh, porque, claro, estás compartiendo una información que forma parte de tu operativa y estás compartiendo unos datos y te voy a poner un poco en compromiso. ¿Ya? <ríe> ¿Por qué lo compartes? ¿Qué espina te ha dado para compartir esta información, siendo que tú perfectamente podrías haberte quedado en tu casa, no tener este dolor de cabeza, no tener estas reuniones que hemos hecho, no preparar esta presentación, no haber hecho ni la primera ni la segunda parte y haber perdido el tiempo... Eh, ...dedicándole tu esfuerzo a hacer este trabajo que hemos visto en estas dos sesiones. ¿Por qué? Mira, Claudio, primero primero con una forma de agradecimiento porque... Eh, ...primero yo, o sea, una forma de agradecimiento a todos mis amigos. O sea, eh, tengo un grupo de amigos, como te este, he comentado, acá en Chile que hemos, nos hemos dedicado a investigar mucho acerca de, de este tema... Nos metimos hace como tres años, todo un grupo, ninguno nos conocíamos y, y todos, como con, la, con el enfoque de querer poder de cambiar nuestro estilo de vida, y todos desde distintas áreas. Algunos desde la oficina, yo era tributario, otros de, no sé, tengo amigos que eran de policía de investigaciones, otros del área de la medicina y distintas áreas, pero todos teníamos algo en común que queríamos aprender a hacer trading. Eh, y no por la ambición de generar mucho dinero, sino que por querer tener libertad en nuestro estilos de vida. Y querer la, tener la libertad de poder desarrollar la, nuestra vida como nosotros quisiéramos. O sea, si el día de mañana queríamos estar trabajando desde el campo o de la playa, tener esa libertad. Siempre con, siempre con responsabilidades, por supuesto. Porque ya somos un grupo de gente ya pasados los 30 años, más madura, cada uno con sus carreras profesionales más o menos desarrolladas, etc. Y dentro de eso, un amigo que es Dante, que también estudió con, en Armaga, FX... Eh, claro, bueno, él me hombre. presentó. Sí, otros chilenos. Somos, somos muy amigos, sí. muy amigos. Eh, él me presentó me dijo, mira, sé que hay una herramienta y todo, y, y la verdad es que yo al principio no le tomé el, el peso, pero era porque no teníamos, no, no, no teníamos el argumento suficiente como para decir, mira, para mí era, en realidad era otra, otra herramienta, otro gráfico más, una línea más dentro del gráfico, ¿sí? sin ningún mayor peso ni contrapeso. ¿me Entonces, eh, contamos y, y, y llevamos la idea al, al grupo de amistades que tenemos acá y empezamos a desarrollar, a investigar cada uno y, y llegamos, empezamos a tomar estas conclusiones que, que son las que yo comparto. Y primero, como te decía, primero por gratitud a ese grupo de amistades que yo tengo, segundo también por gratitud a, a toda la gente que comparte buena información y de calidad en Internet. Sí. Eh, y también prefería hacerlo con ustedes con Armaga, porque de cierta manera eh, también me, me ayudaron mucho en, el, en mi proceso de, de, de formación académica, podríamos decir, dentro de este mundo, que, que es un mundo muy bonito, pero también es complejo porque podríamos decir que existe una suerte de exceso de información que al final desinforma, entonces hay, hay muchas academias, bueno, sin entrar a criticar a nadie, pero creo que la industria tiene una tendencia hacia eso, hacia una sobreinformación, y además la gente, al final la gente se marea, o a mí me pasó en algún momento, que con tanta información que tenía en mi cabeza, y en tanto que estudiar, y tantos videos que ver, que al final no lograba hacer algo congruente en nada. Y me costó mucho, como, entre comillas, encontrar lo que, esta, esta forma, lo que estoy compartiendo ahora. Eh, no solo encontrarlo, sino que también procesarlo, y, y también me ayuda el hecho, a mí, como tercer punto, de poder compartirlo, porque creo mucho en el dicho de que cuando uno enseña, dos personas aprenden. Entonces, eso, o sea, de verdad que a medida que más puedo explicarlo y compartirlo, y, y claramente, como lo hemos dicho de forma gratuita, más lo puedo internalizar yo en mi sinapsis, en mi cabeza. Así eh, es. Y, y, y, y al final también me voy me voy, ¿cómo se llama?, cultivando esa parte de que lo, el proceso de aprendizaje es continuo, constante, eh, y también me voy, eh, tengo algo que, me, que también me llevo yo, que es un, un constante reaprendizaje de una idea, y que también se, se pueden tomar otros puntos de vista. Entonces yo podría decir que esos son, son mis tres grandes motivos. Uno, eh, agradecer a, a, a la gente que, que nosotros, a este grupo de amistades que tenemos acá en Chile, y tenemos un grupo que se llama Spartan Capital Y todos los que están ahí, un grupo ¡Qué bueno! <ríe> un saludo a toda la gente de Spartan Capital Sí, somos un grupo de una amistad grandes amistad que hemos hecho Nos juntamos, qué sé yo, hemos tratado de juntarnos una vez al mes, algo así Y la idea es compartir y, y bueno, de ese grupo han salido, hay muy buenos traders Muy, muy buenos traders que están también sin entrar en detalle. Eh, y también, como te decía, agradecer como segundo punto a Armaga, agradecer también a, a, a la buena información de calidad que está en redes sociales. Tercero, también hacer un aporte eh, en esta, a la comunidad de Armaga y a la comunidad de, de trading en español, tratando de hacer un aporte en términos de calidad, y, y eso sí es cierto, o sea, eh, yo he invertido harto tiempo en términos de, de hacer una presentación, de hacer investigaciones, de entregar esto de forma gratuita, porque al final del día aquí, no, yo, yo, ni tú, ni nadie, estamos persiguiendo nada, más que, más que aportar a la gran comunidad. Mm -hmm. Y al final del día, no sé, bo, me gustaría a mí, al cabo de 10 años, de 5 años, al momento que vuelva a ver este video, eh, sentirme bien, entre comillas, de, de, de, del aporte que pude hacer, y me gustaría en el futuro poder escuchar a alguien que, que al final del día le sirvió, eh, pudo llevar esta idea a su operativa y, y, y le terminó siendo favorable y está logrando sus objetivos personales por medio de una herramienta más que nosotros pudimos incorporar al, a la comunidad. Uh -huh. Yo eh, me, me ha encantado sí, y voy a hacer una pequeña síntesis de lo, que, de lo que hemos visto y espero que la semilla que acabas de plantar a alguien le haya llegado y, y decida picarle la curiosidad por hacer esta tarea que hicisteis vosotros, espartan, ¿tenéis algo de espartanos sí. en Chile? Sí. No, fue un nombre que elegimos, ¿no? sí. me, me, me encanta. Pero espero que esa semilla, ¿vale?, eh, le haya llegado a, bueno, a alguien, a alguna persona, y que, y que decida picarle la curiosidad de investigar más sobre esta herramienta e incluso ver el uso práctico y operativo que puede hacer eh, sobre el BWAP. Eh, aunque no estoy de acuerdo con el MACDI, eso te lo voy a decir sí, está bien. yo soy más del volumen, eh, me ha parecido que hay un argumento de peso detrás que estuvimos viendo en toda la primera parte hay una lógica y un sentido común eh, para poder utilizar cómo manejar estos datos, porque al fin y al cabo se trata de cada uno sentirse de la forma más cómoda posible con la tarea que está haciendo, trading y sinceramente no he visto dos traders que estén operando lo mismo prácticamente porque cada uno tiene una personalidad cada persona es un mundo y, y cada uno se rodea de aquellas herramientas con las que se siente más cómodo por ejemplo yo cuando estábamos viendo el tema de los ejemplos de cómo poder estar trabajando esta información de Regresar al área de equilibrio, pues en mi caso, cuando estoy trabajando con los perfiles de volumen y trabajo esas salidas del desequilibrio y veo que no tienen apoyo, pues eh, puedo plantearme una entrada, una operación trabajando con el volumen, BDA sobre todo, eh, si es una salida a la baja y veo que hay una gran cantidad de volumen que no puede desplazar el precio, pero es que además pierde sus posiciones, me están dando el argumento para coger... Tomar esa debilidad y buscar fluir con ella hacia el área de equilibrio. Este podría ser un argumento. Eh, es muy conocido en el trading, volumen de parada, volumen climático. Eh, nosotros en Armaga lo vemos también con el Big Trades como anomalías. Eh, trabajamos ese volumen en el cual cuando aparece dentro del gráfico, el precio trabaja totalmente en su contra. Eh, es más, siendo que es, estamos fluyendo en desequilibrio, estos volúmenes tienen que poder impactar y empujar el precio. Y así, por ejemplo, fluyendo en desequilibrio, trabajando lo que nosotros manejamos más con el volumen, Vidias, que igual cómo ese volumen proyecta el movimiento del precio, genera actividades de iniciativa y trata de empujar el precio a su favor generando el movimiento de desequilibrio. Eh, lo que sí que me ha gustado es la sencillez para poder definir aspectos básicos que son muy difíciles, como saber hacia dónde apuntar, es una cuestión muy complicada, eh, sobre todo si vemos que un mercado es en rango, en, hemos dicho en equilibrio, en lateral, eh, poder estar diciendo que las mejores operaciones me van a apuntar con el regreso hacia la zona de equilibrio y si veo que está en tendencia, si me está haciendo máximos y mínimos crecientes o decrecientes, pues que podemos estar trabajando ese, ese movimiento de desequilibrio con una información muy básica, como dices tú, no es subjetiva de un trader porque cada uno vamos a identificar tendencia según el marco temporal y lo que achiquemos el gráfico o lo ampliemos, vamos a decir, ah, bien, estoy en tendencia alcista, pero es que lo reduzco un poco, no, no, pues estoy en rango, ah, no, pues lo reduzco un poco, ah, no, estoy en tendencia bajista. <risa> Esto es bastante subjetivo y, y cada trader conoce el término de tendencia pues bajo su propio prisma o, o punto de vista. Agradezco mucho el esfuerzo que has hecho, Adam. Y voy a, hacer un, voy a hacer una cosa. Seguramente, alguien que esté viendo este vídeo eh, tendrá su propio uso del BWAP. Claro. ¿Verdad? O, o lo estará trabajando a su propio estilo. Eh, si te parece, Adam, porque como somos ratas del laboratorio, que suelo decir, sí, eh, esa persona que lo vea desde otro punto de vista distinto, le invitamos a reunirse con nosotros, compartir sí. puntos de vista, incluso si esa persona eh, se atreve y nos. Eh, a ver, conciliamos un poquito los horarios y cogemos un poco de compromiso juntos, hacer, si sí, os parece, una tercera parte, ¿no? Viendo otros puntos de vista de, de otras personas, de otro tipo de uso que puedan hacer de, de esta misma herramienta. Sí, ¿Te parece, Ada? Sí, completamente de acuerdo, o sea… Compartir eh, otros puntos de vista, ver otras… Soy, yo soy muy partidario de la discusión positiva, así todos aprendemos. Pues así dejamos este contenido, si te parece. Sí, súper. ¿Quieres decir algo antes de despedirnos? No, voy a dar gracias por el tiempo que se ha tomado la gente en ver estos este videos y esperar que sea de, de provecho para lo que están haciendo, que al final del día es el trabajo que están buscando para su vida. Con esto nos despedimos. Un saludo bien grande de Adama Ortiz y servidor Claudio Alcaraz. Chao. Y nos vemos <ríe> en el canal. Chao, chao.